Julia. Una norma erra se entre las arbres al mitz de la Vía Julia. Es un otro de los monumentos que se van instal·lar a Nou Barris los para dignificar las urbà. En este caso, se es va a l'any 1986 en acabar la remodelació de la Via Júlia. Escultura és de Aguilar, la escultura es obra del escultor Sergio Aguilar, que va a diseñarla como humanidad de los migrantes. Que van a llegar a 60 a la zona, a las zonas con aguda, como las roquetas. Miles de personas que van arribar a llegar a la mitad del seglavina los barrios para trabajar en Barcelona y van fer hacer crecer la mayoría de barrios del distrito. Unos barrios de o de promociones de fetes a correcuita, en medio de zonas sin serveis básicos. L'escriptor Francisco Candel va a dar veïns que es nous como los catalanes. Precisamente el nom de la escultura es Julia o els nous catalans, encara que la seva forma fa que molts veïns la coneguin com la R de Roquetes. Situada al vell mig de la Via Júlia, pretén ser un gest d'abraçada, de benvinguda. L'escultor Sergi Aguilar va acompañar la escultura d'un poema de Salvador Espriu sobre la diversitat, uns versos que es poden llegir a terra, a pocs metres, Els nous catalans. Pesca que siguin segurs els de diàleg y mira de comprendre i estimar les veus i les parles diverses dels teus fills.